A mí no me ha pasado nada. O sea, yo soy muy seria, eh, aunque haga muchas bromas. Yo no soy ninguna amenaza, en el sentido real, amenaza real. de Yo puedo generar algo eh, violento, no. Soy una enana mmm, con, con mi iPhone grabando, grabando lo que estaba pasando y tuiteando. A mí la violencia me, me aterra, me acojona y yo, como tal, me quedé allí, quietita. Yo soy una ciudadana modelo. siempre es como, yo, te, yo soy una ciudadana de Lo hago todo lo que me han dicho que hay que hacer y cumplo con esos mandatos. Nunca me he sentido parte de un colectivo concreto cuando he hecho intentos de juntarme con grupos y tal, he entrado y he salido, porque no, no me... Y entonces este movimiento me permite estar justamente donde quiero estar, es decir, estar en la medida en la que yo quiero, en la medida en la que yo puedo, e intento limitarme a mm, fotografiar o hacer un vídeo y explicar lo que estoy viendo, más allá de un análisis mío sobre lo que estoy viendo porque ni yo misma en ese momento creo que soy capaz de, de analizar lo que está pasando, me, me desborda, estoy viendo algo que no mi, mi cabeza no lo procesa, cosa que yo no, no puedo procesar en mi cabeza porque no me entra en la cabeza y digo, pero ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? No no, no entiendo, no no entiendo lo que está pasando, no lo procesa mi cerebro, es decir, y lo recuerdo súper emocionante y súper bonito y como, parecía como estuviéramos si como de campamento, o sea, me... entonces bueno, cosas de de la vida, pues, hablo por, por no sé si por correo o algo así con alguien que organiza cosas de No les botes, me dicen que el 15 de mayo van a estar, van a ir a la manifestación, que yo había visto por Facebook alguna convocatoria y quedé con esta gente de No les botes para conocernos personalmente y bueno yo igualmente aunque estaba asustada pero bueno pensaba que ahí estaba resguardada, además habían llegado dos furgones más de policía y yo me sentía ahí bueno pues estando en un sitio protegida. Entonces yo tenía una identificación para que se me diferenciara claramente de los manifestantes, precisamente para no interferir ni y verlo con esa distancia, porque lógicamente acojona estar cerca de una multitud. Yo llevaba colgada una identificación casera hecha por mí, en la que ponía mi nombre, mi DNI y una foto. ¿Qué me van a hacer? O sea, como. Por favor, o sea que esto pare, que, que pare ya, ¿no? O sea que esto ya, ya, no, ya no me hace gracia, ya no, esto ya no, ya no entra dentro de lo que yo entiendo que esto es esto es civilizado y es racional. Esto no, no, no vale, ya no vale la, el juego. Yo obviamente al principio las pasé putas en términos de qué coño hago. Ojalá se mantenga esa no violencia. Esa no violencia les descoloca mucho más a todos, a políticos y a policía, que una confrontación. O sea, recuerdo perfectamente la sensación de no poder moverme porque había tanta gente que casi me costaba tuitear, sentirme súper apretada entre la gente y, y no poder casi eso ni sacar el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es el 15M? Yo me quedé toda la noche y me resultó como un experimento sociológico ver qué estaba haciendo esta gente que me parecía increíble que hubiera grupos que se reunían y empezaban a hablar. Yo lo, lo observaba... Y era como si estuviera observando, me imagino como esos exploradores que llegaban a países extraños y observaban grupos de, grupos de indígenas haciendo algo. Yo lo observaba con ese, con esa, con ese filtro. ¿no? No, no, yo no me llegué a integrar nunca en ningún grupo ni en ninguna asamblea, pero me hacía mucha gracia. Y recuerdo particularmente una conversación con un chico que evidentemente jamás he vuelto a ver. seguro recuerdo que tuve con él una conversación sobre política. No sé, estuvimos a lo mejor media hora hablando, como una explosión, que además el micro se saturó y era como... ¡Dios mío! Y me subió como realmente algo muy muy intenso, ¿no? La sensación de, madre mía, si está, que no entra no entra nadie ahí, no entra nadie, ¿no? Claro, es como algo físico, lo tienes en el estómago, ¿no? entonces hay como una especie de... Pero al mismo tiempo a mí me ha servido, ha sido muy terapéutico, o sea, ha sido terapéutico. Eso, eso que decís ¿no? Una especie de comuniones No sé qué es lo peor del movimiento hay gente que decía no, es que el movimiento se va se va a apagar. Bueno, a lo mejor se apaga y a lo mejor lo que tiene que generar es algo en el interior de cada uno y a lo mejor ese movimiento, ese movimiento inicial que ha sido un movimiento muy, muy potente y muy poderoso pues a lo mejor genera, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que es una acción que a mí me ha permitido, por ejemplo, a título personal, aprender sobre el copyleft, el común elementos que o conceptos que en mi vida no eran eh, el día a día, y ahora lo son. Y a través de mí eso se va a difundir a gente que yo conozco. Y creo que de eso se trata.